Vamos a jugar. No hace falta que te agaches. Ah, bueno. Claro, no, no nos humilles así. Claro. A ver. Que, miren, así seríamos si fuéramos a las tres no, la un poco menos. A un poco menos. No, pero <risa> hay, hay que llegar todo? al metro 51, ¿eh? Agache, agache. La, de la realidad, ta, ta, ta, ta, Dale. Sí, les cuento Va, Vamos a perder oh, sí. Dale, Clara sí, yo tengo no, que admitir, Te vengo partiendo No bancaste la de Tutti Frutti te vengo partiendo Por favor Yo quiero decirles que yo eh, La idea es que juguemos Que pasemos un buen momento Y me sale mal Pero sí, bueno porque tenés favoritismos No tengo favoritismos ah. Bueno, a ver, campeone. hagamos un Cachipún eh, Express Para ver quién comienza Para Cachipún Perfecto Empiezo. Empieza Clarita. <ríe> Es así, es muy Inignado. simple Tengo una lista de lugares Y voy a decir cosas que hay en Y van a ir haciendo uno y una Una palabra, una palabra Exactamente. Hasta agotar stock Hasta que se agote lo que, <risa> okay. lo que sepa que se No se puede arrepentir El que no sepa contestar Por ejemplo, si Lucas no supiera contestar El punto es para Clarita Si Clarita no supiera contestar, ah. que no creo El punto es para Lucas okay. ah. Dale. <risa> bueno. ¿Están preparados? Dale. Obvio Bien. Cosas que hay en una cancha de fútbol Arco Pelota Césped Medias Árbitro Botines Jugadores Público Tribuna Aro No sé, arco eh, se llama Pero ya lo dije, fue lo ya primero que dijo, dije Bien, cosas que hay en un casamiento em Empezó a... Lucas Borrachos <risa> ¿Qué dice? Novio Bien Torta Novia. Madrina. Invitados. Corbatas. Baile. Vestido de novia. Carnaval carioca. Espuma. DJ. Eh, bartender. Bola de espejos. Papelitos de colores. Banda de cumbia. Si es paraíso cumbia, mejor. Totalmente. Platos. Eh, canapé. Manteles. ¿Dónde estoy quedando así? 5, 4, 3, 2. Ramo. madrina. Madrina. Yo lo, dije, no. ¿Lo dijo madrina? Yo, yo no lo dije ¿No dijiste? ¿Vos dijiste madrina antes? No, no, madrina. ¿No? perdón la ¿Ves la que ir. no me quiere? Ay Dios Pensé que lo habías dicho no, Dale, madrina, clarif Iglesia. Iglesia Este de nuevo, por favor Sí, el juego Sí, dale okay. eh, Niños Cura Mira. Un cura que, que te pasa Importante, claro Este, juez de paz Marcha nupcial Muy bien Muy bien, estira, dale. ¡Ya lo dije! ¡Ja, ¡Ah! Sí. Bien, ahora vamos a un Cosas que hay en un barco Capitán Escotillas eh, Camarotes Gente Chalecos por si te caes al agua Camarones Para comer, sí, ¿sí? Dale, dale, rápido oh. Bueno, si es un crucero topísimo, hay pileta <risa> Claro, escúchame Uniformes Bien eh, El timón Bien Muy bien, Se brújula marchó. Ancla Agua eh, de reposeras para solía ventanas ventanas, camas, solía solía solía solía solía solía solía solía solía un barquito solía solía grande, solía dale, dale. dale. Bueno, solía eh, solía <risa> <risa> Provisiones. Dale, rápido. Claro, barco salvavidas. Barco salvavidas. Dale, Tres, vale. El señor está. Smith. Wey. Un barco pesquero con cantante. ¿Qué cantar? barco pesquero? Bueno. Ah, era que era un crucero. Bueno, está bien, está bien. bien, Clary, bien vamos, la quiera. última. Rápido, sí, una, Clary. El señor Smith. No, vale. Es el el señor eso se lo voy a dar a Lucas. Porque fue rarísimo. No. Y ahora, rápido. Cosas que hay en un cajón de la mesita de luz. Ojo. Oh. <risas> ok. Eh, una libretita. Pañuelitos. Velas para cuando se corta la luz. pastillas Eh... Están tirando esa saca. Dale. Pero sí, es sí, vale, vale. Si sí, se escuchó, eh, vale Palvelitos descartables. ¿Y yo dije, que Ya lo brutal? dijo. Ah, ya lo bueno, dijo. Bueno, me distrajeron esta... con el comentario Estoy de la escena Lucas, La última, la que vale. define cosas que hay en un quirófano. Uh. Uh. Bisturí. <risa> eh, médicos. Enfermeros. Eh, paciente. Barbijo. Camilla. Cofia. Delantal. Sangre. Pampo, mejor dicho. Eh. Arterias. Estrés. <risa> es verdad, es verdad. Tijeras. Este. Hilo. Gasas. Agujas. Algodón. Camila. Eh, camilla Ya la, dije? ya la dijeron. Ah. Va para, ¿Para que Lucas? me soplaste sopla mal, me sopla mal. Vito viene y sopla mal. Quiero decir que para compensar la semana que estamos llevando, Lucas. No sé si no se te suban tampoco a los humos. Siento que me 1.95. ¡Mirá! ¡Lo logrado! Muy bien. Pareció bueno, muy bueno. Eh, veremos el viernes esta semana que ha sido tan competitiva. ¿Cómo termina? ¿Quién gana la, a la semana? la piña va a terminar no. la semana. Va a terminar pésimo, con la peor no, de la sonda. Bueno, bueno Perla, gracias, gracias por hacernos divertir. Gracias por venir. Nos, nos, nos encanta. Nos